El día de mañana, 17 de julio, se recuerdan 38 años del golpe de estado de Luis García Mesa. Y hace rato teníamos una entrevista y hablábamos de la importancia de recuperar nuestra memoria histórica. Y precisamente a partir de ello es que viene la entrevista que tenemos a continuación. Eh, muchos no hemos estado en, en esa época de dictadura, sin embargo, eh, mantener... Eh, presente aquello que nos permite hacer valorar la democracia, obviamente, por un lado y por el otro, empezar a tenerla, recuperar nuestra memoria histórica, que las nuevas generaciones sepan eh, lo que ha significado, lo que ha costado las vidas que se han perdido y cómo ex todavía existe esa lucha en este momento, y más fuerte que nunca me decían las invitadas, que las voy a presentar a continuación de ASOPAM para mantener esto vivo y seguir buscando justicia. Está con nosotros, tengo dos invitadas, permítame presentarla, Roxana Vaca, que es miembro del directorio de ASOPAM. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Muy, muchísimas gracias, muy buenas noches, muy agradecidas como ASOPAM para que nos permitan... Eh, expresarnos en un programa como este. Muchísimas gracias, más bien siempre bienvenidas ambas. Celia también, también representante, miembro de ASOFA y, y de los jóvenes, me decían, ¿no? que, que, que tienen que mantener esto, esto muy presente. Bienvenida Celia. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos. Eh, sí, somos de un, un grupo de hijos, nietos y familiares más jóvenes empezando a trabajar para recuperar la memoria histórica y por pues, la lucha de... contribuyendo a nuestros tres pilares ¿no? la memoria, la verdad y la justicia Gracias a Celia, gracias a Roxana por acompañarnos y de hecho empiezo con Roxana, 38 años del golpe de García Més esto que ha significado uno de los periodos bueno todo, toda, la, toda la época de la dictadura ha sí, sido muy crítica sin duda alguna pero eh, muy dura para nuestro país ¿qué significa? ¿qué van a hacer? ¿Tienen, tenemos entendido actividades el día de mañana, pero queremos conversar de esta parte de la historia, por favor, Roxana. Mira, eh, para Sofán es permanente el recordar a nuestros eh, mártires, aquellos eh, jóvenes, tanto varones como mujeres, que fueron asesinados por pensar diferente, porque en ninguno de, de los casos eh, fue un enfrentamiento, han sido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 del país y cuáles eran las condiciones donde existía toque de queda no se podía andar en, en la noche y donde no se podían congregar las personas porque el solo hecho de congregarse más de seis, siete personas ya se consideraba subversivo cuando de repente las congregaciones era para escuchar música, para charlar a los jóvenes eso es dictadura entonces nosotros pensamos que eh, los 17 de julio tenemos que recordar a nuestros seres queridos que perdimos eh, en el golpe de, de García Mesa y de ahí que siempre realizamos como Asofán una actividad en memoria de todos eh, nuestros héroes, nuestros mártires que ofrendaron su vida para que hoy podamos vivir en democracia. Celia, sí, es algo muy, muy importante Roxana, ¿no? Si no tenemos memoria, no tenemos historia, y de verdad eh, conocer aquello. Eh, ¿Por qué los jóvenes hoy tienen que mantener presente esto? ¿Cuál es la importancia de recordar precisamente este periodo que ha tenido nuestro país? Sí, es muy importante que las nuevas generaciones conozcan qué ha sido de dictadura. Como Roxana indicaba, eh, fácilmente dicen, eh, esto es una dictadura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 Eh, los jóvenes de Sofán trabajamos para, en el tema de memoria a través de varias eh, actividades Recordar a nuestros en, la, en cada fecha pero de una manera más cultural Hemos hecho teatro, hemos tenido músicos Y trabajamos, para, eh, trabajamos de una forma que los demás entiendan qué ha sido estos, estas etapas sangrientas entonces, por eso las nuevas generaciones ya van entendiendo que es una dictadura. Y Mira, cada 17 sí estamos haciendo una. ¿Tú no conociste a tu papá? No. ¿Murió dos días antes de que tú sí, nacieras? Sí, murió dos días antes. ¿Lo asesinaron? Lo asesinaron, Lo asesinaron en, en un toque de queda. Eh, y bueno, mm, mi mamá tuvo que tener a, me tuvo que tener dos días después. No pude conocerlo. Eh, sin embargo, mmm, cuando ingresamos a Sofán, porque ya se estaba preparando, eh, no era la única que, que había fallecido su papá, a que lo habían matado a, mi, a su papá, o peor, que lo habían desaparecido. Entonces, como que nos reunimos en ese dolor y es algo que nos une como como algo muy fundamental, como una familia que tenemos, con un mismo objetivo, que es encontrar a los desaparecidos, que no quede impune y que la sociedad sepa qué está pasando, qué ha pasado. Sería. Eh, gracias por contarnos un poquito y, y yo, yo te, te, te tomo el ejemplo porque a veces lo, lo venimos hablando así de manera tan superficial, ¿sí? las dictaduras y todo eso, no, pero hay, unas, hay, hay historias y eso no puede quedar ahí. Roxana nos decía, tenemos que mantenerlo, eh, dar a conocer, que los jóvenes sepan que la sociedad, como sociedad recuperemos, yo te decía antes de empezar la entrevista, tenemos a veces como sociedad una memoria tan frágil que es necesario tener presente esto. Eh, la dictadura ha marcado la historia muchas familias, víctimas, desaparecidos, inocentes que han pagado con su vida. Así mismo ha sido. Eh, yo quiero recordar algo más. ¿no? Eh, a veces, eh, de manera muy, ya lo decía yo, muy ligera, uh -huh. eh, se habla de la dictadura como si fuera algo eh, primero espantoso, o sea, que lo es. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, se olvidan lo que en realidad es una dictadura y el costo que ha tenido para nuestro país. Y no solamente en vidas. Ha habido un costo social y ha habido un costo económico. Porque los dictadores nos han robado. Han robado este país. Han saqueado este país. Y de eso se olvidan también cuando eh, utilizan a la ligera eh, la dictadura. Pero como decía Celia, el, el dolor eh, de haber perdido a nuestros seres queridos nos ha unido y nosotros esa unión se da en base al amor que ellos tenían eh, por un mundo mejor, un mundo más nuevo y seguramente muy parecido a este proceso de cambio que está viviendo el país. Muy bien, yo quiero agradecerles a ambas por acompañarnos eh. A Roxana, a Celia, para despedirnos, tienen un acto el día de mañana. Adelante. Sí, invitamos a toda la población a participar al acto que recordamos eh, a nuestros mártiras del golpe de García Mesa en el, en el Prado, en la sede de la COP, donde ocurrió todo. Vamos a lanzar eh, globos prometiendo la, que la lucha continúa. Si bien el dictador ha fallecido... Eh, necesitamos saber más, necesitamos saber dónde están nuestros desaparecidos y que esa élite que ha sido beneficiada también ya tenga sus juicios. Gracias, Celia. Gracias, Roxana. Siempre bienvenidos a Villela. Gracias.